A cinco pesos. Eso cuesta en la tienda. Red cola sin tapa. Red cola con tapa. Brrr. Red cola. Estadounidense Beto horror que el gobernador de Chihuahua. ¡Ya me aburrí! Eso se llama desperdiciar agua. No lo hagan. Cuiden el ambiente.